hay ciertas imágenes budistas del budismo tibetano donde hay una pareja hombre y mujer o mujer y hombre como abrazándose y muchas veces se cree que o no se cree sino se mal entiende pensando ah, es como una práctica <risa> pero en realidad esto representa el fin de, de este camino donde llegamos a ser budas que implica alguien que tiene dentro de, de su ser todo lo que se puede considerar femenino y todo lo que se puede considerar masculino. Y esto refleja el hecho de que en la sociedad dividimos las cualidades, las características, también quizás las debilidades y vamos repartiendo entre lo que consideramos masculino y femenino. Y aunque se suele criticar a un hombre de tener cualidades consideradas femeninas o a una mujer de tener cualidades que la sociedad considera eh, masculinas, realmente todos debemos de sentirnos como contentos si tenemos características y atributos que van más allá de nuestra mitad del terreno de lo que es un ser humano y que eh, esto nos indica la división de atributos y cualidades debe de ser señal de un serio problema que tenemos este proceso de amputación que desde muy muy joven vamos entendiendo que de ser mujer yo no tengo tanto de esto o yo tengo mucho de esto y de ser hombre no tengo tanto de esto y tengo mucho de esto Y desde una perspectiva budista y filosófica, todas las diferencias son relativas. Cuando vemos todo un, este campo visual y vamos empezando a crear categorías, las categorías marcan fronteras entre esto y el otro. Y para saber dónde está la frontera, necesitamos ver dónde el otro empieza. ¿Está claro? ¿Sí? Y por lo tanto, cuando tenemos dos categorías, si realmente la diferencia entre las dos es relativa, si una cambia, la otra también cambia, ¿no? porque nos definimos en cuanto a lo que no somos. Y en la teoría del idioma budista, vemos el proceso a través de lo cual vamos generando categorías y la manera en la que generamos categorías se ve en la adquisición de idioma en los niños, está principalmente construida con base en lo que algo no es. Esto es vaso. El niño va diciendo, vaso. No, no, no, no esto no es vaso, es dapper. <risa> vaso, no, esto es gong, esto es vaso, vaso y va a ah, esto no es, esto no es, esto no es, hasta más o menos llegar al punto en que ya no dice, no, no, esto no es vaso, ¿No? si lleno esto, Va, no sería vaso sino taza Si estoy tomando agua Tazón, taza Hay una categoría más amplia Recipiente Recipiente Recipiente Recipiente No, Dapel. Ah, Y yo aquí estoy tomando agua de esto Recipiente mm, Sí, ok Las categorías ¿no? Son flexibles y nosotros aprendemos que somos identificando que no somos. Y esto se ve en pleno despliegue en la formación de identidad de género. Si miramos cómo se mantiene la frontera entre lo que es masculino y femenino, Es el, como la, ¿Cuáles son las palabras más fuertes de, de hacer esta división? Un hombre que está haciendo algo que se supone no es de hombre. Nena, vieja, o peor. De un lado parece que es, ¿no? lo que es mujer es algo real, lo que es hombre es algo real. Pero todo lo que un hombre hace, es lo que hacen hace un hombre, ¿verdad? Pero nos encontramos diciendo, esto no hace un hombre, eso es de mujer. Pero si un hombre lo está haciendo, Pues obviamente es algo que hace un hombre Porque es un hombre y lo está haciendo ¿Qué problema hay? Hay un gran problema Porque estamos intentando Crear una separación muy firme Que una mujer debe de ser así Un hombre debe de ser asado O sea, no así Otro ¿Por qué nos importa tanto? ¿Qué diferencia hay? Y es una pregunta seria, no para contestar ahora al momento, sino de ir contemplándonos. ¿Por qué es tan importante que nos dividimos en estas dos categorías y marcamos bien la frontera y, y, y, y identificamos muy bien qué es conducta de una mujer y qué es conducta de un hombre? y quizás en el caso de los padres lo hacen porque viven en una sociedad donde saben que hay mucha discriminación frente a lo que es, no, no es muy muy claramente exactamente en el ¿no? que con el sello y cabiendo perfectamente con una imagen saben que hay discriminación y quieren proteger al niño frente a la discriminación y ahí empieza Cortar un poquito ahí para que cabe, cortar un poquito ahí para que cabe, no que no haya tanto ahí porque no va a caber bien, ahí vamos moldeando, tanto a las niñas como a los niños, y puede ser que la motivación es esta, sentir que no se puede cambiar la sociedad, hay que asegurar para el bien del niño o niña que va a poder florecer en esta sociedad. Y esto puede pasar no solo en personas que tienen modelos muy tradicionales de género, también suele pasar cuando queremos que, por ejemplo, una niña tiene más oportunidades. Y mi, yo creo que mi primera lección o enseñanza sobre roles de género vino cuando en la escuela hubo la oportunidad de tomar clases de mecanografía, no sé en qué clase era, en una clase bastante inicial y mi padre me dijo, no tomes esto, mejor que tú no sepas esto, porque en cualquier contexto profesional, de ser mujer te van a decir, no, toma las notas de lo que nosotros los hombres estamos comentando, y más vale que tú dices, yo tampoco sé esto. <risa> Y luego tuve la profesión de periodista <risa> y luego editora, donde sí hubiera sido muy conveniente. <risa> pero fue un momento de hacer muy visibles ciertas dinámicas de género, pero a la misma vez hubo algo ahí un poquito complicado. No estaba cuestionando las categorías tal cual. Me estaba enseñando cómo no estar sujeto a la opresión y aplastación y desbosificación, <risa> sino tú hazte como un hombre, compórtate como un hombre. Y esto refuerza la categoría que las mujeres como son las secretarias. Pero yo en este ejemplo no soy con ellas, estoy con, los, con ustedes, yo soy como ustedes, yo no soy en esto. Fue un paso en visibilizar un problema, un buen paso. es no, suficiente, porque deja intacta la división. Y esta división de la humanidad en dos categorías tiene raíces muy, muy antiguas. Y el argumento, o un argumento que se escucha es que está basada en el hecho de que las mujeres dan a luz a los niños. Así que naturalmente les toca cierto rol hay fases en la vida en que no pueden correr Tienen, alguien tiene que quedarse con los niños cuando el otro clan viene a atacar o el oso el tigre viene a atacar, alguien tiene que estar ahí con los niños y además la mujer quizás no va a poder correr porque está embarazada o sea, dividimos los roles y que el hombre va y ataca y asalta y muy bien, así se protege el clan tiene cierto sentido, verdad en un contexto que ya pasó de la historia hacia demasiado milenios <risa> y esto es parte del problema cuando vemos diferencias y creemos que son reales esencializamos la diferencia en vez de reconocer que son relativas lo que hacemos es ignoramos el contexto y pensamos en todo contexto uno es mujer o hombre el sexo biológico en todo contexto tiene significado y roles de género está aseverando exactamente esto. En todos contextos. La pregunta importante no es, ¿eres un ser humano? Sino, ¿eres mujer o hombre? El nombre que tenemos ya nos marca en cuanto a género. La ropa, el peinado, gestos. Y aquí tenemos... Muchos niveles, tenemos sexo biológico, tenemos identidad de género, tenemos expresión de género y tenemos orientación sexual. Y aquí otra parte que también tiene otro contexto, que es cuando divides en dos, divides todas las cualidades, ok para ser completo te falta tus cualidades ¿verdad? Te, te falta algo ¿de dónde viene? naturalmente hay esta idea que va a venir de alguien del sexo opuesto ¿verdad? nos sentimos que nos complementamos con alguien del sexo opuesto Manejando este binomio de dos, ¿No? una u otra, uno u otra. ¿No? Si nosotros dividimos la humanidad en estas dos categorías, dividimos partes de lo que es un ser humano, pero seguimos siendo seres humanos. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Eres un ser humano o eres una mujer? ¿Eres un ser humano o eres un hombre? Con identidades normalmente decimos, depende del contexto, ¿qué es más importante? ¿Verdad? ¿Verdad? Uno es, puede ser madre e hija, ¿verdad? Uno puede ser simultáneamente madre e hija. ¿Cuál está activado o relevante en cierto contexto? Depende del contexto. Pero nosotros hemos armado una sociedad en que sino en todos los contextos, en casi todos los contextos, es relevante no ser humano, sino mujer o hombre. Es la realidad que vivimos. ¿Sí o no? Y solo tenemos estas dos opciones. ¿Y cómo sabemos quiénes somos? Miramos dentro de nosotros, exploramos nuestras capacidades con completa libertad de expresión, sin imposición de expectativas. ¿Eso este es el proceso que vivieron en la vida? Estamos continuamente sujetos y sometiéndonos a estar jugando con la imagen de lo que debemos de ser basado en la identidad de género que tenemos. Y empezamos a vivir con cierta como triangulación entre lo que somos, lo que debemos de ser basado en género y lo que no debemos de ser basado en género. Esa es la receta para ponernos locos. Y sí, en cierto sentido tenemos una sociedad un poquito loca. Y lo que es muy complicado es no solo que tenemos categorías pero que tenemos dos estamos armando una noción completamente binaria de lo que podemos ser tenemos dos opciones Y esto permite que todo se está definiendo en cuanto a no ser el otro. ¿Cuál es la base de la relación que vamos a construir así? El otro tiene que ser otro. ¿Verdad? Esta es la idea. Yo soy esto, el que quiere part eh, que participa o cae en la otra categoría es otro, ¿Cierto? Y tenemos todo el proceso de que el otro tiene el permiso de expresar, manifestar, experimentar ciertos sentimientos, ciertas fortalezas, ciertos intereses que yo no. ¿Y qué pasa dentro de un ser humano cuando partes de lo que es sus intereses, sus aspiraciones, sus cualidades, le son prohibidos porque le pertenecen al otro? ¿Qué pasa? De un lado queremos esto, hay parte de nosotros que quiere acercarnos a estas cualidades porque son nuestras, aun si no lo reconocemos y otra parte de nosotros que participa en lo que se llama proyección y detestamos partes de nosotros que no podemos aceptar en el otro, ¿está claro esto o es muy complicado?, Tú intuyes Que eres una persona Muy celosa Pero Ser celosa es muy malo para ti Por la razón que sea ¿Cómo tú ves a las personas celosas? Con mucha aversión ¡Qué horrible No puedo creer, esto es terrible ¿Cuál es la dinámica que se genera cuando hay esta división en dos? Ya empieza el apego por lo que quieres, que a ti no es totalmente, no hay tanto espacio para desarrollarlo, o vivirlo, o tenerlo, pero está ahí en el otro, y hay partes de ti, que hay que no, no puede estar y los ves en el otro y que estén en el otro fomenta una relación muy problemática entre las dos comunidades que son partes de la humanidad y esto es algo que se vive de ambos lados Después, si miramos desde el, desde el binario más fundamental que hay, mirando a través de la filosofía budista, el binario más fundamental es entre sujeto y objeto entre yo que experimento y todo el contenido de mi campo de experiencia. Yo y el otro sujeto o objeto. ¿Sí? Esta está claro, es una división muy fundamental. Después tenemos esta división entre dos géneros. Un género va a ser sujeto. Otro género, pues, ¿qué le queda? Objeto. Es muy profundamente arraigada en nuestra conciencia. ¿Cuántas personas necesitan 15 minutos para contemplar qué género tiene el rol de objeto? ¿Y qué género tiene el rol de sujeto? ¿Necesitan tiempo contemplarlo? No se requiere mucho tiempo. Pero creemos en esta separación. Creemos que es real. Una división real entre sujeto y objeto. Que el budismo dice que es completamente relativo. En términos absolutos, sujeto y objeto. Se dependen absolutamente el uno del otro. Lo que es un sujeto y lo, lo que es su, su objeto, completamente inseparable. Pero manejamos como si fueran totalmente opuestos. Y si son opuestos, ahí estamos bailando. Uno es sujeto, otro es objeto. Un tiene, uno tiene poder activo, otro tiene que ser pasivo, ¿verdad? Son binarias, ¿verdad? Si uno es poderoso, el otro no, no, no tiene poder. Si uno es activo, otro es pasivo. Si uno es blanco, otro es negro. Si uno es intelectual. La otra es... emocional. Si uno es mente, la otra es... cuerpo o corazón. Y vamos... Manejando estos binarios En muchísimas relaciones Nuestra relación Con la naturaleza Con el medio ambiente Si miramos Cómo es esta relación Cómo tratamos la naturaleza Sacando recursos Para nuestro consumo Moldeando A nuestro gusto entre naturaleza y seres humanos, ¿cuál es masculino y cuál es femenino? En esta construcción convencional. Es obvio. ¿Qué es adulto? ¿Cuál es adulto? ¿Cuál es ninja? Vamos dividiendo. Y después, más creemos que es así, más adoptamos estas posturas. Y más nos definimos, definimos en cuanto al otro. Y esto es la trampa: que es uno o el otro. Y este pensamiento es profundamente problemático. en los textos clásicos del monasticismo, cuando el Buda creó su comunidad. Primero naturalmente vinieron llegando hombres, que en esta sociedad eran quienes eran vistos como con capacidad espiritual. Los hombres llegaron, se formó una comunidad de monjes, de hombres. Después empiezan a llegar las mujeres. Nosotras también queremos. Y la pregunta, ¿somos capaces o no de tener los mismos frutos de la vida espiritual que en los hombres? Y el Buda dijo, sí, son capaces. Finalmente se arma dos comunidades, reflejando la sociedad en la que se vive, en un sentido, el otro ya transgrediendo, porque las mujeres no salen a tener una vida como espiritual y, y tener un rol de maestras y, y todo lo que implicaba, pero se generó. Después hubo, en los textos muy clásicos, hubo eh, situaciones... Donde alguien que había entrado en el orden de los monjes, había entrado como hombre, cambió de sexo. Está así, tal cual descrito, sin más. Cambió de sexo, ya no es hombre, ahora es mujer. Y van con el Buda y preguntan, ¿qué hacer? El Buda dice que vive con las monjas y preguntan pero hay que hacerle la ordenación de monja o qué hay que hacer no, ya tiene los votos, simplemente que, vivan, que viva con las monjas segunda vez sucede con la misma persona que ya no es mujer es hombre vienen otra vez con el Buda, ¿qué hacemos? Bueno, que vive con los mo los hombres, con los monjes, pero ahora sí hay que como una ¿no? ceremonia o otorgarles los, algo, no, la esencia es igual que, que vive con los hombres porque son órdenes celibatos así que donde una persona está va a ver todo el tema de que ¿no? de posiblemente que están rompiendo sus votos de celibato y todo esto pero se aceptó era entendido que esta frontera es bastante fluida y uno pasa a veces de un lado al otro. Es era la visión, es la visión. Y se llama el tercer sexo. Aunque dentro de esta categoría hay muchas diferentes eh, expresiones de sexualidad o identidad de género que no cabían entre los dos. Pero eh, era importante dónde ponerlos porque son celibato y no deben de estar teniendo, encontrándose sus parejas ahí dentro de la comunidad monástica, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa con los hombres? Ahí, fíjate que ya no es hombre, ahora otra vez es mujer y vienen con los mujeres, es la tercera vez. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Y el Buda que viva con las mujeres. pero no hay que hacer ninguna, nada, no, nada que viva con las mujeres una cuarta vez y ahí el Buda dijo que okay, esto ya es suficiente <risa> pero la conciencia de que no es esto o el otro y que no son categorías tan fijas Creo que una cosa más antes de cerrar que cuando contemplamos los mecanismos y las muchas intervenciones que necesitamos para que algún ser humano que nació con cierto cuerpo se convierta en el género que, que le corresponde. Todo lo que hay que enseñarles, que no, no juegues con esto, no te vistas así, no hables así, no caminas así, no te muevas así, no comas así, no hables así, etc. Todas las intervenciones necesarias para reforzar estos roles. Y al inicio hablamos de que género es el conjunto de ideas imagen, e imágenes que construimos alrededor de lo que significa tener un cuerpo de mujer-hombre. Y esto parece dejar no tocado o no cuestionado la base biológica. Pero es importante reconocer que la humanidad tampoco se divide en dos categorías absolutamente diferentes. Lo que nosotros pensamos es haber nacido como mujer o hombre también en muchas instancias también requiere intervención. Incluso intervención cirúrgica. Quirúrgica. Uh -huh. Y que hay miles y miles de personas que no, si alistamos todo lo que pensamos que es la configuración anatómica de mujer o hombre, no caben perfectamente a esta configuración. Tenemos deportistas, tenemos características, tenemos cromosomo, ¿verdad? <coughs> tenemos los órganos reproductivos, ¿no? tenemos gónadas también, tenemos ¿no? los órganos externos. Todos son diferentes variables y se supone que para ser mujer tienes toda la lista. Y para ser hombre tienes toda la lista. Pero muchos casos, no es necesariamente todo esto, a veces somos diversos, hay diversidad. la diversidad es necesaria, tanto en el medio ambiente, sino en la humanidad. Pero, con esta visión binaria, esta, este área, entre los dos, para nosotros los seres humanos, es un área de mucho miedo, de mucha ansiedad. Y hay, Muchas personas que necesitan elegir o no elegir. Necesitan, ¿no? en cuando nacen, la gran mayoría de los países, tienes dos opciones. Es niña o niño. ¿Qué haces? Y el primer país de prohibir legalmente que se haga intervención quirúrgica, médica, para asignar un sexo anatómico a los niños, el primer país cuando reconoció que hacer una cirugía a un ser para darle para ajustar lo que para nosotros parece que no, no debe de tener ambos, aunque no es, ni, representa ningún obstáculo para la salud, hay que hacer algo porque no sabemos qué cajita dar la palomita, niña o niño. 2015. 2015. ¿Y cuál fue el país? Malta. Es completamente natural que hay rangos, pero si uno no cabe con las imágenes, genera mucha ansiedad. Sobre todo para las personas en el alrededor y después a la otra persona. La realidad en la que vivimos, la realidad básica en la que vivimos, y la realidad que vamos construyendo y armando y reproduciendo no solo son distintas, sino esta realidad es el producto de mucha intervención no consensual, no voluntaria. Reconocer las intervenciones y reconocer que son intervenciones. Es un punto donde podemos ir aceptando la diversidad interna que nosotros tenemos, dándonos permiso de ser seres diversos, colectivamente e individualmente nada más tomamos dos o tres minutos antes de salir para reflexionar, cuestionar, no. contemplar.